Somos la Bahía 24 de Mayo Con premios, ofertas, promociones Premiamos tu confianza Premiamos tu compra Reclama tu boleto En cualquiera de nuestros locales Y participa en el gran sorteo De una caja amplificada gigante Más 10 canastas navideñas Y muchos premios más Bahía 24 de Mayo Aprovecha nuestras ofertas Nuestras promociones Grandes descuentos Acérquese, acérquese Acérquese a cada uno de nuestros locales, le atendemos de la mejor manera, lleve, lleve su boleto y participe en el gran sorteo de este 31, 31 de diciembre a las 17 horas, el gran sorteo de la Bahía 24 de Mayo, premiando a su clientela. 24 de mayo trabajando para ti te desea una feliz navidad y un venturoso año nuevo